para hoy? el tema que se las trae? Decía que es la sabiduría que aumenta la capacidad de tolerancia. Entonces, si ustedes tuvieran que poner del 1 al 10 en su capacidad de tolerancia, estaría más arriba de un 8. <risa> <risa> bueno, <el> día, ¿verdad? <risa> Sería como la sabiduría. Entonces, hoy vamos a explorar un poquito más eh, a la tolerancia como un poder. Y un poder es como algo que trae fuerza, que da capacidad y que no es estático, que puede aumentar. Es como el poder muscular, el, el potencial que tiene su cuerpo para crear y generar cosas. Y la mente y toda nuestra vida. Vamos a ver esa, ese potencial de tolerancia que vive en cada uno de nosotros, aunque a veces cuesta despertar un poquito. Entonces... Ver qué cosas nos lo está durmiendo y qué cosas lo puede hacer crecer, florecer y darle más fuerza. Que se vuelva cada vez más fácil para nosotros acceder a esa tolerancia. ¿Les pues parece? Vemos que, que aquí hoy salgan así con algunas herramientas para ir usando en esa vida diaria. De lo que la vida nos trae. Bueno, hoy lunes, 8 de mayo, después de ya... Cinco meses digamos, de 2023, y hemos tenido que tolerar muchas cosas, ¿verdad? En los últimos años, y poco a poco, pues, hay mucho cambio. Entonces, eh, vamos a empezar con un momentito de tranquilidad, de relajación. Entonces, si gustan poner su celular en silencio para que no se distraigan ustedes mismos. Y traten de sentarse de forma que se sientan cómodos si y quieren poner los bolsos en el suelo, porque estén más confortables. Y vamos a empezar nada más un poquitito de introspección. Voy a inhalar profundo. Y exhalar suave y tranquilo. Y concentrarme solamente el sentir ese flujo de aire, esa suavidad, esa tranquilidad. Voy a observar mi cuerpo y voy a reconocer que hay órganos y algunos espacios de este cuerpo donde he tenido que tolerar un poquito de incomodidad, dolor, y hoy, en este segundo, voy a ir conscientemente relajando cada rincón del cuerpo. Desde la cabeza poco a poco, relajando mi cuello, mis hombros, mi espalda, mis pulmones, el estómago, los intestinos, relajando las caderas... Piernas y pies. Poco a poco, el cuerpo va a ir más profundo a un agradable estado tranquilo. Ahora, voy a imaginar en mi mente y voy a traer de mi memoria todos esos seres que he admirado, que han inspirado y que me siguen inspirando en la vida. Y de entre todos esas almas especiales, voy a escoger aquella que me parece la más tolerante de todas. Esa alma que, sin importar lo que ha tenido que afrontar, siempre sigue sonriente, tranquila, amable, Ese ser tan especial que me ha hecho sentir su cualidad y mi propio valor. Esa alma que la sonrisa fácil, profunda, está siempre en su rostro. Esa alma que en su mirada siempre hay cariño y paciencia. Vuelvo a traer a ese ser frente a mí y reconocer cómo me sigue inspirando a mí en mi propia vida. Y ahora borro a punto, voy a volver a tomar conciencia de estar aquí y ahora después fácil encontrar a alguien que te sintieran tolerante. Bueno, y tenemos muchos ejemplos en las religiones, verdad? ¿Cuánto no toleró Cristo? Aunque también después salió que salía con un látigo, que pues, alguien no sé quién ¿sí? <ríe> que ponía en Semana Santa. Eh, Buda también tiene muchas historias bonitas de tolerancia, y bueno, todos los, los profetas, pero hay muchas personas lindas, especiales, que han estado alrededor nuestro, si lograron encontrar todas, alguien que ha inspirado... no <ríe> Y una sola... ¡Ay! Estaba pensando en las abuelitas, sí. Sí. cómo tienen, bueno, las abuelitas, la, la, la, ¿no? la abuelita Heidi, como, bueno, lleva a mi mamá como mamá y mi mamá como abuelita, de mi sobrino, ¿verdad? y cómo se transformó, ¿verdad? Una mamá muy, que le ponía mucha disciplina con mi sobrino, más bien, ella lo dice, uno. uno no, ¿No? La tía no es para regañar, la tía es para chinear, igual que la abuelita es para, que, para comprarle y alimentarle cositas que le gusten. Pero estaba también pensando en seres especiales que han querido transformar, ayudar, y, y digamos Gandhi, gente muy, muy linda que ha entregado su vida para hacer este mundo un mundo mejor. Y como siempre que alguien quiere hacer una transformación, un cambio, aunque tiene una energía tan linda, tan dulce, tan transformadora, recibe mucha oposición. Y uno ve esas almas tan especiales que a pesar de que la gente le dice barbaridades y le hace la vida imposible, nunca sueltan sus principios, nunca lo soltaron, ¿verdad? Es como ese tipo de personas que logran un cambio porque están viviendo el cambio ellas mismas. Entonces no sé cuántos de ustedes si sí han tenido que afrontar el otro lado, ¿verdad? cuando uno ha querido hacer cambios y alrededor todo el mundo... Opina, eso <risa> sí que uno tiene que a veces decir, eh, eh, de ir diferenciando, ¿verdad?, entre lo que es aguantar y lo que es tolerar. Todos hemos experimentado algo, la falsa tolerancia, que es el aguantamiento, ¿verdad? Y como las, como uno dice, bueno, después de tanto meditar, uno ya no se va a enojar tanto, pero si uno sigue echando, porque me pasó el otro día, ¿verdad?, Nada, las historias de no tolerancia, no las voy a mencionar mucho, pero. <risa> como si hubo una, si, un acumulamiento, digamos, de una situación que me estaba molestando, me estaba molestando, y yo no lo estaba procesando de la mejor forma, nada más estaba diciendo, bueno, no estoy reaccionando, es un paso uno muy importante, pero lo seguía acumulando hasta que sí me llegué a enojar mucho, me molesté mucho que ya no controlé de nuevo lo que estaba teniendo. Se expresó de forma de, verbal. <risa> Entonces, ese es la, el ejemplo de ya Después me di cuenta, ¿verdad? Cuando uno le pasa y uno tiene que reflexionar, como mira, así, puede haberlo hecho muy diferente. Fue, o sea, la situación estaba, la persona estaba, pero a la que le tocaba lidiar con lo que estaba adentro soy yo misma. Entonces, como no me estaba fijando de cómo estaba acumulando y cómo me estaba molestando tanto y me estaba molestando y estaba tratando de reprimir al león hasta que, o el dragón mejor, que se despertó de así con el fuego y la ira. Entonces, una de las cosas que a mí me inspiran mucho es ver, por ejemplo, este fue nuestro fundador, se llamaba Dale Crash, decía decían wow. Él, antes de dedicarse sí, a tratar de, de inculcar él mismo una cultura de paz y través de la meditación, inspirar una transformación, que el tema es lo que si yo cambio, el mundo cambia, él había sido un joyero muy exitoso y muy caritativo, y decía sí ayudaba a un montón de gente y tenía mucha gente que dependía de él, y en ese momento todo el mundo lo amaba, lo quería, todos contentísimos, pero apenas quiso cambiar, ya hacer una vida más sencilla, más dedicarse a la meditación, más tratar de enseñar meditación, ahí le cayó todo, como es el Raimundo y todo el mundo. <risa> todo el mundo lo criticó, le inventaron cosas y lo difamaron por todas partes. Pero lo bonito de ver la gente que está haciendo ese esfuerzo, también como Gandhi, que también le hicieron lo bien posible, lo criticaron por todas partes, los hermanos y todos... Si conocen la biografía de Gandhi, que también es muy interesante. Como la cara de alguien que realmente sí está logrando tolerar, no no como que no se marchita, ¿verdad? Es como cuando uno dice, estoy tolerando, pero se empieza a sentir así. de <risa> ejemplo, no. <risa> alguien que realmente está tolerando, no está absorbiendo, no le está perturbando el corazón está logrando mantenerse tan estable, por eso es que es un poder digamos como usted, por ejemplo con, de, de la visión de las personas si usted se mantiene en su propia visión que usted quiere lograr un cambio para sí mismo para el mundo, para avanzar en una cultura de paz uno tiene que vivir la paz primero entonces era también lo que Gandhi dijo que su mensaje era su vida, y además también por ejemplo, Cristo no se puso a, a, a dictar la Biblia, ¿verdad? si le mira es que no soy, no me creen, ¿cómo se llaman los Ajá. apóstoles? A Juan, me decían, mira, Juancito, sentate y te voy a dictar qué quiero que escribas en la Biblia. No te llaman ni siquiera los apóstoles, ¿verdad? Eran los discípulos de los apóstoles que escribieron la Biblia. Ellos solamente lo vivieron, su mensaje. Entonces, el poder de tolerancia es un poquito eso. Es como yo realmente tomo la decisión que quiero vivir una mejor vida. Y saber que el enojo no es la respuesta. El enojo ha sido una reacción automática que me entrené sin saberlo, inconscientemente, me habitué a responder así. Entonces lo bueno de darse cuenta es, en el momento, ojalá antes, pero <ríe> suele pasar que uno se da cuenta después, pero cada vez haya más espacios entre la reacción y que yo me esté dando cuenta cómo está mi corazón en ese momento. Porque a la persona que le toca limpiar el corazón, es yo mismo, yo mismo. Y si no me lo limpio yo, nadie me va a llegar a decir, ah, mamita, ven me voy a limpiar el corazón. Bueno, yo sí, pero uno tiene que sentarse a meditar para sentir que sí se lo limpio. <ríe> Necesito limpiármela, por favor, porque no pasa así. Entonces, una cosa es reconocer. Lo que hace el no ser tolerante es como que uno se va secando, se hace pasita como un ojo, ¿verdad? Y alguien que es muy tolerante tiene una cara feliz siempre, es como que está florecida la, la felicidad, la alegría, la tranquilidad, la libertad que da de ser tolerante. O sea que no dependo de nadie, de lo que me digan ni lo que no me digan, para yo estar tranquilo, tranquilo, y sí se puede. No es la norma, porque esta, eh, lo que nos han enseñado últimamente en la y más, la forma en que se están manejando las cosas es que para que me hagan caso tengo que gritar e imponerme. Y eso genera un sentimiento de muchísimo temor, sufrimiento, que no, no avance, no da energía vital y espacio para, para co-crear. Es tratar de imponerse uno sobre otro. Entonces, el paso uno que yo he ido descubriendo que aquí hemos ido viendo también en Brahma Kumaris, que es un proceso. Pero procesos no necesariamente tienen que ser muy largos, hay días que uno le sale así y otros momentos es que usted ya como que pasó de la Z y llegó hasta la K en un solo y otros días que usted va a la Z a la Z y media y se vuelve, pero que en realidad es... Que yo soy responsable de ir dando ese espacio internamente, de sentirme bien yo conmigo misma y conmigo mismo. Y cuando yo estoy bien aquí dentro, soy capaz de ir más profundo a lo que está frente a mí. Porque ¿qué hacemos cuando algo me molesta? Viste hasta esta fulanita otra vez, porque, ay, mira, te voy a contar lo que andaba haciendo, ya no, no, no les pasa, no, ah, no, y le salen a otra lo no, que le andaba haciendo el otro día también, entonces lo que hacemos es como, como expandir mucho las cosas, no sé si les pasa, es como, dependiendo del, del gremio en que andemos o con los amigos que andemos, a veces es sacar así como el que, el que se saque la historia más de enojo y de cosa terrible que pasó, es el que gana, ¿verdad? Entonces, en vez de, de uno hacer el análisis y el entender, y si sí no suele pasar, cuando nos han pasado situaciones de mucha ira, es como, uy, vea lo que me pasó. <risa> Entonces, y se lo contamos a todo el mundo, y una cosa que puede haber sido sencilla, se vuelve cada vez más grande, y hace más bulla, y no sé si se han dado cuenta, pero no después de andar contando mucho cosas así, o de estar escuchando que otros le cuenten algo así, uno se agota. ¿verdad? Es como mucho desperdicio en qué gasté mi, mi tiempo hoy, en qué usé mis palabras hoy. Y si fue algo que, que ya me hizo sentir mal, por ejemplo, enojarme, siempre deja uno con un sentimiento de, ay, me quemé por dentro. Pero si tras de eso, como un, hay la costumbre social de estarlo hablando, estarlo extenuando, hacerlo más grande. Porque es cuando yo lo hablo como que esto pasó, pero se lo conté a esto, entonces ahora también se lo metí en la mente a esa persona y en el corazón. Entonces la próxima vez que esa persona vuelva a ver a fulanito o a la situación o a la esquina donde chocó, <risa> algo así es como decir, uy, aquí chocan, uy, esta persona hace estas cosas, ¿verdad? Entonces también hago, como que contamino comida a esa otra persona y se hace más grande. Entonces me va a costar, si yo quiero tolerar, si quiero crear paz, si quiero traer a mí misma bienestar, pero estoy llenando mi espacio mental y emocional, como que le sigo alimentando con ese tipo de emociones, no se limpia y no se termina. Entonces, saber que eso me está haciendo agotarme. Y algo es más bien lo contrario, es ver que dentro de las, al frente de todo lo que me está pasando, la situación misma, la persona que tal vez estoy sintiendo que necesito tolerar más, o sea, que me está robando mi paz, estoy dejando que me robe mi paz. Eh, es ir más profundo a lo que tengo al frente. No sé cuántos de ustedes, si veo como un promedio poblacional que tal vez conozcan los Thundercats. Hacenme sí. ver de favor. Bueno, es que había uno que se transformaba con... Con una espada de los gurios, que decía que le tenía que enseñar cómo era, espada de los gurios, muéstrame más allá de lo evidente, quién se acuerda. <risa> tenía la potencia de una espada que le hacía ver todo lo que estaba pasando alrededor con los manos. Entonces, es como un poquito abrir el corazón de uno, pero uno tiene que hacerse como estos espacios de limpia, de recarga, como lo que hicimos ahorita. Que estuvieron, bueno, al momentito ahorita la entrada, pero también meditar, es un poquito como cambiar el chip de lo que estoy pensando, de lo que estoy sintiendo y llenar mi corazón de algo positivo, de algo de esperanza, de fuerza, de paz, como concentrarme en otra cosa. Y vean, cuando uno se siente más tranquilo, más pacífico, puede ver la, al alma que está frente a mí y no solo verle como la mala crianza que me está haciendo, no solo la, la reacción fea que me está teniendo, pero ver la situación detrás más profundo. Ver que también es un ser que está lidiando con sus propios rasgos de personalidad, que no se está sintiendo bien haciendo lo que está haciendo. Y si yo le sigo trayendo lo que... O sea, que igual la actitud que uno tiene trae frutos, ¿verdad? Si uno tiene una actitud enojona, le van a reaccionar con enojo. Entonces, si yo le reacciono con enojo a alguien con enojo, nada más seguimos quemándonos entre nosotros. Y lo de ojo por ojo y quedamos todos ciegos, ¿verdad? Y se también. Entonces es cuando yo logro hacer este ejercicio de ir más profundo y entender que el alma frente a mí está pasando alguna situación interna, externa, lo que sea, que no está logrando sí. lidiarme y por eso está reaccionando de esa forma conmigo. Es ir profundo y ok, entender como queda un espacio de, nosotros lo llamamos desapegar el corazón. Porque cuando tomo el sufrimiento, cuando me están haciendo algo y me lo tomo y le digo, ¡Ay, mamita, espérense, ¿sí? mira aquí adentro, ¿verdad? O las cosas que uno se diga por ahí adentro para una persona que le está haciendo algo que a uno no le gusta. Eh, ¿Verdad? Como los adolescentes, no sé cuántos de ustedes conviven o han tenido que, que trabajar con adolescentes. Así que A veces uno nada más le tiene que decir, eh, ¡Ay, mira, se te cayó el papel! Lo recoge y le así, como empiezo de ver para atrás los hombres no sé si les ha pasado así de la nada, están tranquilos y de repente ya se les abren los ojos por atrás <ríe> y si uno se toma es como no, es como ay mamito, se si te va a caer los ojos en blanco para la próxima pero si te cayó eso, recogelo. así tranquilo no reaccionarle con ira porque si usted le reacciona con ira alguien que le está haciendo eso es como, le van a responder más feo hasta ver quién grita más fuerte para que se calme un poquito la cosa, pero los dos quedamos molestos entonces, la idea es de irme haciendo yo un espacio de limpia, de recarga, y además de, de darme mi espacio para sentirme bien. Tolerar viene de, de estar lleno. Y estar llena también, yo entender mi propio proceso de qué me está molestando, qué más allá de la reacción de esa persona me hizo, que estoy tomando en mí misma que me está haciendo sentir mal conmigo misma. A veces uno dice, ay, es que... ¿Por qué siempre se no conmigo? Es que este es un mal criado. Entonces, tal vez, ni siquiera soy yo. Es la situación que está viviendo esa persona, está en su proceso hormonal, de cambios si de adolescente, que todo le cae. Digamos, ¿Se acuerdan a un adolescente cómo todo es como muy difícil, muy grande? Y a veces como un como adulto también, ¿verdad? Dependiendo de qué tanto está el día a día. Pero entonces, darme mi espacio de yo entender mi proceso, yo darme este espacio de cariño, ahorita vamos a hacer una, un ejercicio de meditación así como para, para enseñar de cómo ir poco a poco apapachando, dándole cariño al alma. Y cuando yo ya logre estar más estable, entonces dar ese espacio de que también el alma frente a mí, la situación frente a mí, incluso la enfermedad que pueda estar pasando en mi cuerpo, porque a veces tolerar también significa Dolor corporal, no sé cuántos les han agarrado el virus estomacal que anda por ahí. Bueno, yo anduve fatal y estuve de un dolor y unas cosas que me cama dos días. O cuando uno le da COVID, no sé cuántos de sí dio COVID. Pero asintomático no, los que sí duelen <risa> también. O personas que, bueno, yo hace poquito tuvimos a un ser muy cercano de la familia que dejó su cuerpo con cáncer. Es como, son situaciones muy fuertes que bueno, cuando uno después los invito a que lleven un curso para hablar del karma, pero que uno tiene que, que aprender a lidiar, a como que el dolor físico no se vuelva sufrimiento, que eso ha sido una de las cosas más, de un, de un esfuerzo espiritual muy profundo, que el cuerpo es una cosa y el alma es otra cosa, entonces el cuerpo está enfermo, pero mi mente puede estar tranquila, puede estar en paz, entonces eso es un esfuerzo, Así cuando usted ya lo logre, es que ya está en un estado muy, muy lindo, pero sí se puede. Entonces, la idea de ir construyendo este poder de tolerancia es que yo puedo ir entendiendo en la profundidad incluso cuando algo me está pasando físicamente. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué había detrás tal vez de una emoción mal manejada, una alimentación mal hecha o incluso algún tipo de situación que fui generando por mucho tiempo que no me había dado cuenta? Pero entonces, la parte de la fuerza espiritual es que incluso tengo que atravesar situaciones dolorosas, situaciones fuertes, situaciones que no son fáciles, pero lo puedo hacer en paz. Uno puede, además, aprender su proceso también. Si le toca sufrir un poquito, incluso estar triste, pasar un periodo de duelo, es mi derecho también, ¿verdad? Es como... No es que, que si ya medito, ya se quitaron las cosas y todo mágicamente. También es mi proceso de dolor, mi proceso de tristeza que va a pasar. Lo de tolerancia también es entender eso, que todas las situaciones vienen, pero nada es para siempre. E incluso las partes más feas, ¿verdad? Entonces es saber que, que mi propio camino, mi propio fluir, es ir aprendiendo de ello, pero tomando sabiduría, tomando madurez, que cada vez las cosas uno ya no reaccione tan rápido sino saber que detrás de todo eso hay una razón y hay algún aprendizaje de trascendencia para el alma ¿verdad? este cuerpo está cambiando este cuerpo afuera estamos también generando tan, tanta contaminación en el agua, incluso ahora me están contando que ya Costa Rica el agua no es tan potable, ¿verdad? está llena de químicos que prohibieron otros países, que nos rechazaron los melones los alemanes porque de Estamos echando un montón de cosas que ya se probaron que son cancerígenas Entonces, los cuerpos tenemos que tolerar, los elementos no están, los hemos hecho, están muy contaminados, entonces, eso es un karma colectivo que creamos como humanidad. Pero entonces también cómo mi estado espiritual me va a ayudar a mí también a cómo yo crear menor impacto, como que mi vida implique que yo esté feliz y que, que la forma en que vive ya no necesite tanto. Ya no existen incluso tantas cosas materiales, que eso es lo que estamos haciendo, explotando la naturaleza de tal forma de tratar de llenar con cosas nuestra felicidad que, que no nos está dejando vacíos y si estamos destruyendo el planeta. De hecho, si usáramos todo lo que ocupáramos cada a pesar de que somos tantos, 8 mil millones de armas, y se usara de forma equitativa lo que ocupa cada ser para sobrevivir, se alcanza y todos estaríamos bien. Pero hay que volver a estar en ese estado de, de entender que mi felicidad, mi llenura, mi plenitud viene de otra cosa que no es física, no es espiritual. Y se me estoy yendo en patrón. Había <risa> preparado, eso no Entonces, eh, para mí el paso muy importante es eso, es ir yo dándome mis espacios de alimentación de, al alma, mis espacios de paz, mis espacios de limpiar y dejar de acumular tanta cosa. Eso es, Muchas cosas, sí, y es como cuando estaba viendo una, ay, se me de una analogía. Digamos, cuando hay algo vacío y usted empieza a moverlo así, eh, tiene alguna cosilla, ¿verdad? Como las maracas tienen tres frijoles, hacen un escándalo. Pero si hay una maraca que está tan llena de frijoles que no le queda espacio nada y usted la mueve, no suena, ¿verdad? A veces hay cosas que nosotros también agarramos como situaciones, incluso. Nos estamos pasando por algo difícil. Y cuando estamos vacíos internamente, es como los tres fijores de una maraca, hacen mucha bulla y me afecta muy rápido. Mi capacidad de manejarlo es, no está muy alta, ¿verdad? Pero si yo voy llenando de, a mi propio ser, me estoy dándome, regalándome espacios de meditación, de limpieza, de, de cuidado hacia, hacia mí misma, hacia el alma que soy, voy llenando de frijoles lindos, positivos, que cuando venga algo que me podría causar ruido internamente, ya estoy tan llena que estoy contenta, es como panza llena, corazón contento es como ya estoy satisfecha que no estoy buscando tanto llenarme de otras cosas y la situación puede venir que rete mi estado de confort que había alcanzado, incluso económico, a veces hay que tolerar ciertas crisis económicas también, pero sabiendo, por ejemplo, a mí me, me encantó la, no sé, ¿conocencio? se llama Usher, que está a cargo de Ramajo Maris en Puerto Rico. Cuando vino el huracán María hace, antes de la pandemia, es que ya se me perdió la noción del tiempo, ¿se acuerdan? Que fue categoría 5, de los primeros huracanes categoría 5 que pasaron por el Caribe, hace poquito. Hace como poquito, 5 años. No sé, <risa> ella estuvo ahí, ella no es de Puerto Rico, es de Trinidad, entonces... Cuando vino la huracán María, cada uno se fue y se refugió en sus casas y todo, y ella quedó solita, solita. Y dijo que, se, que no había agua, no había luz, ella tenía gas en la cocina, pero no se le gastó, ¿verdad? Como tuvieron como seis meses sin luz y sin agua, así muy fuertes. Mm. Y entonces también no había pues, nada en la pulpería, no había para trabajar, entonces ella empezó a racionar un montón. Y dice que su papá había estado en el ejército y le había contado que el garbanzo terminado alimentado un montón. Entonces tenía como dos paquetes de garbanzos y los empezó a racionar así tanto, tanto, que todos los días se comía como, ponía a germinar garbanzos y al día siguiente se comía cinco garbanzos. Y que con eso decía que así era lo, ¿verdad? de sobrevivencia, no es así que le va a durar para siempre, porque pues es nuestro cuerpo, con cinco garbancitos por día, estuvo una semana así, y que, que o sea, se sentía no con la más energía, pero después ya logró, alguien le mandó cosas y así, porque estaba como en un lugar donde se había caído la calle y toda la cosa. Pero lo que a mí me sorprendió es como ella dijo: Sí, ya yo sé que yo puedo, cinco garbanzos no me van a llevar así a, a mi 100%, pero me van a mantener. Después ahí le dio mucho garbanzos, <risa> pero por cinco días ahí lo mantuvo. Entonces hay cosas que uno se puede adaptar, ¿verdad? El ser humano ha logrado sobrevivir de muchas formas también. Al ir uno dándose esos espacios de llenarse su maraca de frijoles bonitos, de, de reconocer la fuerza que tengo yo, de ver que uno ha afrontado tantas situaciones y que sí ha logrado, estamos donde estamos, están aquí, <risa> lo lograron, sí lo superaron. Entonces, uno mismo tiene que confiar en su capacidad de adaptarse y ser flexible, porque hay cosas que a veces uno quiere que pasen de cierta forma, quiere que se vuelven muy rígidos, entonces ahí ya no se vuelve tolerante, ¿verdad? Y, y sufre. Cuando la rigidez es como, como, ¿verdad? Como cuando el bambú se quiere, mecer con el viento, pero se queda así, ¿verdad? Entonces es saber, ok, soltar, dejar que las cosas fluyan como tengan que fluir y yo puedo adaptarme a lo que sea que necesite adaptarme. Y está en cada una de ustedes, en todas las almas, de todo este mundo que nos hemos adaptado a condiciones, a situaciones y tenemos aún más capacidad de hacer eso. Entonces cuando me voy llenando estos frijoles, la maraca también, me voy dando cuenta de que he tenido muchas experiencias, que he tenido mucha fuerza y mucha madurez que he adquirido con las cosas que he tenido que tolerar. Entonces tolerar es nada más pasar a través de las cosas, porque a veces tolerar y aguantar, ¿verdad? Como se confundían, es como... Ay, lo logré, me aguanté! Pero no es simplemente pasar por esa situación retadora de cualquier tipo, ¿verdad? Puede ser de enojo, de tristeza, de inseguridad y lo logré pasar sabiendo que ahí viene y yo soy capaz. De hecho, una de las cosas de las leyes de la vida espiritual es que lo que está pasando está viniendo justo en el momento en que tenía que venir porque yo estaba preparada para afrontarlo y si yo me digo eso todos los días y si lo vivo, lo siento, así cuando me vino una cosa, me vino porque ahora sí puedo y voy a lograr, es un reto ¿verdad? así si no es como que yo digo oh, me estoy enfermando, no, mira oh, me estoy los drapes. no es como, ok, vino pero yo puedo pasar por eso yo me puedo adaptar, soy capaz y lo voy a lograr, sí se puede es así como hacen los, los atletas entonces, con esto también es Entender de que yo puedo soltar cosas, no necesito aferrarme a tantas cosas. La vida trae lo que tiene que venir y se lleva las cosas que se tienen que llevar cuando ya no son necesarias. Entonces, es parte de tolerar y aceptar también que hay cosas que ya no van a seguir más y que ya no pueden seguir de la misma forma. Entonces, pues, incluso tolerar el cambio, que es una de las cosas que a los tauros nos cuesta mucho, <risa> a ustedes tal vez son más fáciles, pero pero he aprendido una en la vida, a que sí hay cosas que ya, si las sigo aferrando, duelen, porque ya no son lo que, ya no están ahí, y uno siente que, que deberían estar ahí, pero ya se fueron, ya son distintas, entonces cómo aprender también que a veces del corazón, de mi mente, de, de mi propia conciencia es entender que tengo que soltar, dejar ir, dejar que fluya, y la vida me va a traer las cosas que necesito en este momento. Ah, bueno, también, un enfoque diferente. También es bueno empezar como a cambiar mi visión. Porque a veces uno se concentra mucho también en como, ¿cuáles son mis cositos, mis personas especiales, así como mi circulito? Pero cuando uno también como le está hablando de Gandhi, ¿verdad?, o, o de Cristo, o de todas las personas que quieren hacer un cambio positivo para la humanidad, no solo se piensan en ellos y en su círculo. quieren que le alcance la mayoría de gente posible. Entonces, cuando uno se enfoca en que quiero servir al mundo también, y que a través de mi existencia yo también puedo contribuir con algo, al máximo posible, aunque sean 10, 15 personas, o lo que sean, no solo mi círculo pequeñito, pero hasta las personas con que uno le toque Así que lo vean en la calle y no decirle buenas tardes, buenos días. Y poco a poco he decidido tolerar si no me responden, pero algún día me responderán. Eso, como ir creando esa, esa sensación interior de que es ilimitado. Mi existencia, mi vida, lo que yo puedo dar no es solo algo chiquitito. Yo puedo traer gran cambio al mundo y para eso mismo para compartir amor, para compartir felicidad, para contribuir a este mundo. Y poco a poco, uno como, si se concentra mucho solo en mis cositas, también después es como que le cuesta tolerar Es como si le pasa algo a alguien que era mi persona especial, entonces duele más porque era mío. Pero en realidad no hay nada que sea mío. Uno como nació y cómo se va a ir cuando le toque dejar este cuerpo. Se lleva a las personas, ¿no? ¿Verdad? Ellas quedan... Y la historia de cada uno continúa de forma diferente. Entonces, saber eso también como parte de, de ir profundo a las cosas es entender que no hay nada mío. Incluso el cuerpo está prestado por un ratico y ojalá nos dure el máximo posible, pero no hay garantía. Entonces, el cuerpo lo pude el máximo posible, hago todo el máximo posible, lo que me toque en, en los años que tengo, que me quedan los días, los meses, ojalá al máximo, pero... Pero saber que estoy aquí para, para disfrutar, no solo para andar persiguiendo cosas materiales o persiguiendo personas. <risa> al final que disfruto un rato y estoy lleno. <risa> Entonces es como venir para ayudar al mundo y para, para dar de mí lo mejor que pueda. Y saber que si yo doy lo mejor que pueda, voy a estar contento. Es otra felicidad, ¿verdad? No sé, es como si ustedes han hecho algo por, por los demás así desinteresadamente, no esperando que me devuelvan. Uno como que le trae así como una satisfacción bonita y después también eso como que les da espacio a los demás a ver que también ellos pueden hacer cosas así es como la, la cadena de, de buenas acciones de inspirar a hacer a, a hacer un espacio donde cada alma pueda crecer también y darles ese abono para que también puedan florecer entonces la tolerancia es más como dar darse, entregarse, no, no hay nada mío ir alimentándose uno, llenándose de experiencias lindas que lo van a hacer estable, que lo van a hacer lleno y que entonces mi maraca va a estar emitiendo un sonido bonito, silencioso, ¿no? el sonido de miedo, la tolerancia, y, o sea, la no tolerancia es cuando uno tiene miedo y el miedo después se convierte en en ¿verdad? Entonces, saber que estas experiencias de meditación, de servicio, de cambiar mi visión hacia abrir lo que yo vine a... A algo más, mi trascendencia también, volver a encontrar como estaban la charla pasada algo de mi visión y mis sueños, de cómo volverme a sintonizar que mi propia existencia sí tiene un impacto, yo puedo hacer mucho en este mundo. Entonces, volver a, a retomar eso, que en algún momento está ahí profundo en mi corazón, y cuando las lo, decisiones que tomo, la vida la empiezo a vivir en esos principios, todo se empieza como a fluir. No sé si les, les ha pasado, pero se los garantizo. <ríe> Ustedes vuelven a escuchar su corazón y van tomando sus decisiones diarias, incluso así como, ¿cómo me voy a sentir hoy? La cosa pues es verdad, es como, es muy fácil sonreírle y tolerar a alguien que le sonríe a uno. Ya es sonreírle a alguien que no le está sonriendo, le está diciendo, bueno, pero da no sonreírle irónicamente, <ríe> así como con cara de que le voy a matar, pero sonreírle con el corazón, darle el espacio, ok, te estoy escuchando sé que hay algo que te está pasando, pero a veces no hay que decirse lo que pues, están enojados y le están diciendo algo, es así como, nada, vamos a ver que aquí adentro yo no voy a tomar ese sufrimiento, yo no voy a tomar ese enojo aquí adentro, yo soy responsable de paz. Aquí hay una paz que no se va a perturbar. Entonces volver a hacer, a observar lo que esté pasando sin absorber de esa situación, sino más bien, se acuerdan, uno va a ser el que vino a ayudar, a servir. A ser ilimitado mi corazón va a llenarse tanto amor que va a alcanzar para, para darle amor al que sea hasta que él está enojado y está perdido. sí entonces ahora vamos un meditar, nos parece o tiene alguna pregunta, pregunta situación bueno entonces ¿Cómo? Voy a inhalar profundo y tranquilo. Y voy a concentrar mi atención en mi propio corazón. Voy a observar. ¿Cómo se ha estado sintiendo mi corazón hoy? En un día ocupado de semana, donde cumplí con tantas responsabilidades, conviví con muchas personas, Y tuve tantas experiencias diferentes hoy. Ahora, voy a concentrarme en limpiar mi corazón. Voy a traer una hermosa imagen de paz. una imagen de un lugar que naturalmente me sintonice en la paz. Voy a dejar que mi mente le me ponga movimiento, color y mucha luz. A ese hermoso espacio tranquilo, mi rincón pacífico. Todo mi ser. Se sumerge en ese lugar tan lindo. como si el tiempo hiciera un paréntesis y ese oasis de paz aquí en mi propio interior fuera como una ducha de paz para el alma. Esa paz se va esparciendo, se va volviendo más brillante, intensa, viva. Estoy en medio de esta tierra de paz. Mi corazón, mi mente, todo mi ser, estar absolutamente en paz. Aquí vuelvo a sentir a mi ser, abriendo el corazón y abriendo mi propia percepción de lo que soy, más allá de los conflictos, yendo más allá incluso de mi propia historia. Vuelvo a sentir a esta identidad espiritual que soy, al alma de paz, al alma de amor espiritual. Volver a sentirme. Libre, liviano, luz. En esta experiencia profunda, voy dejando fuera el ruido, el caos, y vuelvo a sentirme ánima, espíritu, y sincronizar mi corazón con el dulce amor del Ser Supremo. hoy. El alma suprema se acerca tan amorosamente, tan lleno de luz y esperanza hacia mí, como mi compañero, mi acompañante de este recorrido por mi propia existencia. Hoy, el alma suprema me enseña a que todo eso que me hizo sentir mal, a todo eso que sentí que tenía que tolerar y que se volvieron cargas en mi corazón, Mi compañero eterno me ayuda a entender que ya no necesito llevarlo en mi corazón, que para florecer, para volar y brillar, no necesito seguir cargando resentimientos, miedos. Sufrimiento, me ayuda a limpiar mi corazón profundamente con amor. Mi compañero eterno abraza mi corazón con el amor más puro para nutrir al alma. Me ayuda a sentir que soy un alma especial, un ser capaz, fuerte, y me ayuda a expandir y a ser ilimitada mi amor, mi propia experiencia de amor de alma hacia el mundo. Me ayuda a entender que soy un ser dulce, un alma pacífica. Y me ayuda a sentir que soy capaz de aceptar dar amor, adaptarme, aprender y seguir dando. Que ese dar desde el corazón se vuelve un poder, fuerza, esperanza y que ayuda a otros a volver a estar en paz. Yo no soy cualquiera, yo soy un alma estable, sabia, fuerte y que lo que sea que viene en la vida es solo una escena más que viene y va, es solo un nuevo aprendizaje para mí. Incluso, si tengo que dejar este cuerpo, el alma seguirá existiendo. La esencia de lo que soy, la esencia de mi propia naturaleza original, es eterna y nunca dejará de existir mi compañero eterno me guía hacia ese estado tranquilo, liviano, libre y con esa agradable sensación estable, fuerte, alegre, me enseña que puedo adaptarme y fluir. Yo soy un ser fácil, un ser liviano. Yo puedo adaptarme a lo que sea. Y con esta agradable sensación, poco a poco, Voy a volver a sentirme aquí y ahora. Moviendo suavemente mis manos y mis pies, abro los ojos y los tenía cerrados. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. que todos los días hagan un ratito así de, de lucha espiritual recargar el corazón.